Hola amigos de América Latina, les habla Víctor Damián Rosal, fundador de la Logia Luciferina, Semillas de Luz Universal. Es decisión de ustedes si este nuevo año, que apenas está empezando, va a vivir su vida de la misma manera como vivió el año inmediatamente anterior. Todo es posible, todo es posible si andamos de la mano de mi señor Lucifer. Si es posible vivir de una manera totalmente diferente, si es posible vivir con todo esplendor, poder disfrutar de la vida poder disfrutar de viajes, de lujos, de darle a nuestras familias lo mejor. Pero eso únicamente es posible si andamos de la mano de mi señor Lucifer. Nosotros acá, en la Logia Luciferina Semillas de Luz Universal, estamos dispuestos a ayudarlo, o ayudarla, a llevarlo de la mano por la senda del éxito. Si así lo quiere usted, la decisión es suya. Contáctame desde cualquier parte del mundo, los teléfonos que aparecen en pantalla. Nosotros los asesoramos para que hagan un pacto con mi señor Lucifer. Me escriben al WhatsApp, e inmediatamente le va a llegar una respuesta automática de testimonios de nuestros miembros. Obviamente, también hay personas que hablan mal de la logia luciferina, hay personas que hablan mal de ese servidor, por supuesto, claro que sí. Eso es lo normal. Lo anormal sería que todo el mundo hablara bien de nosotros, lo anormal sería que todo el mundo viera con buenos ojos lo que nosotros hacemos. Las personas me, me contactan perdón, constantemente y me envían, Víctor, yo creía en ti, yo confiaba en ti, yo confiaba en Lucifer, yo confiaba en la logia luciferina, pero vi este video donde habla mal de ustedes y me di cuenta que todo es una farsa. Señores, no tengo tiempo para hacerlo perdiendo en las estupideces. Si para ustedes pesan más, los comentarios de un payaso que por encima se le ve la miseria, el fracaso, la pobreza, el resentimiento, el odio, la envidia. Si para ustedes pesa más eso, que esto, que es algo real, si pesa más eso, que los cientos de testimonios que aparecen, que están en nuestras redes sociales, sencillamente no hagan nada. Y a nosotros, se lo ruego, por favor, no nos hagan perder nuestro tiempo. Lo normal es que hayan detractores como todo el mundo los tiene, Dígame quién no los tiene. ¿Qué persona sobre la faz de la tierra no es criticada, no es injuriada, no es calumniada, no es envidiada por su labor, porque es una persona de éxito? Esas personas que se la pasan criticando, cuestionando, están peor cada día. Y nosotros estamos cada día mejor. Es decisión de ustedes si creer en mi Señor Lucifer o seguir creyendo en ese Dios al que ustedes vienen adorando y nunca le escuchan. Yo les envío la información, les envío las condiciones, pero la decisión es solo suya. A mí no me pregunten y no me digan, Víctor, ¿cuándo, cu ¿cuándo puedo empezar? La decisión es de ustedes. A lo largo de este en 2021 esperamos, una vez se levanten las regulaciones para reuniones masivas, estar realizando nuevamente las reuniones luciferinas acá en el Templo Luciferino, como se vinieron realizando años atrás. Eh, algunas personas pueden ver, en las, eh, no las ven en las redes sociales, sencillamente porque no se toman el trabajo de escudriñar, de buscar en nuestras redes. Y dicen, Víctor, ¿por qué siempre que haces un video está solo el templo? Pues obviamente, porque tengo que hacer los videos, en la, en los mensajes para ustedes cuando el templo está solo? Ustedes han visto las reuniones masivas que se hacen en el templo con 360 personas. Las pueden ver en mis diferentes redes sociales. Yo no voy a tener el templo lleno con seguidores, con miembros, con luciferinos y ponerme a hacerlos perder el tiempo de ellos. Es una falta de respeto porque personas que vienen de Perú, Ecuador, México, Estados Unidos y algunos de Colombia, es una falta de respeto para ellos que yo únicamente me ponga a hacer videos para las redes sociales. ¿Verdad? Entonces aprovecho los tiempos libres para dar el mensaje a ustedes. Eh, Recuerden contactarme a los teléfonos que aparecen en pantalla, Suscríbanse a mi canal y denle me gusta para que estén pendientes de mis notificaciones, de las nuevas publicaciones que estaremos subiendo constantemente. Mi nombre es Víctor Damián Rosso, atrévete y déjate sorprender.